Sigue el tire y afloje, por un lado se acaba el gobierno interino de Juan Guaidó, por otro lado se nombra la nueva directiva de la asamblea nacional que vive en el exilio pero que fue elegida por voto popular legalmente en el 2015. Entonces viene la contraparte que es la que quiere aprovechar en este momento Maduro. Al quitarse la figura de Juan Guaidó como presidente interino, quiere aprovechar aquí Maduro por medio de su fiscal arrodillado, Tarek Williams, de comenzar a contraatacar. A la nueva administración de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la mejor forma? Ustedes se acuerdan que alguna vez yo les contaba un ejemplo de Maradona, que Maradona era muy bueno con su pierna izquierda. Entonces el oponente siempre trataba de obstaculizarle la pierna izquierda, pero hubo uno más inteligente que hizo lo que hizo fue obstaculizarle su pierna derecha. Es el, el efecto dominó, el polo opuesto. ¿Por qué? Porque obviamente al darle el apoyo de su pierna derecha, su pierna izquierda no le queda sirviendo para nada. Y Aquí básicamente lo que están haciendo es eso, ya se va Guaidó del itinerato. Entonces comienza en este momento a coger fuerza maduro y a no dejar que vuelvan a coger cuerpo, sobre todo ante la comunidad internacional y sobre todo hacia los Estados Unidos, la nueva administración, o que sigan trabajando como venían trabajando. Entonces, es lo que está tratando de hacer. O sea, es un tire y afloje que mirándolo en la parte legal, pues no tiene mucha fuerza pero como desafortunadamente los que hacen la ley en Venezuela y hacen lo que se les da la gana en Venezuela es precisamente el régimen chavista, el régimen de Maduro, entonces ahí es donde toca tener la cosa muy clara, que ellos puedan eh, asumir esa administración, pero le toca desde el exilio, desde otros países neutros, donde no puedan ser tocados, porque donde ellos se vayan a colocar la cara a Venezuela, más se demora aterrizando en Venezuela, ...que ya tener un pie en la cárcel por parte de la dictadura. A pesar de que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional... ...no aceptan a Maduro ni a su cúpula como mandatarios de Venezuela el fiscal general chavista de venezuela ordenó el arresto de los titulares de la asamblea opositora Volví digo le está dando en la pierna derecha el fiscal arrollado de maduro tarek william sap indicó que ya se emitieron las órdenes de aprehensión de dinora figuera marianela fernández y auristela vázquez por los delitos de usurpación de funciones traición a la patria y legitimación de capitales y asociación ilícita sap anunció el lunes que solicitó el arresto de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional Opositora Electa en el 2015. De igual manera ya se emitieron las órdenes de aprehensión de Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales y asociación ilícita. Ustedes no se les hace muy parecido a lo que yo les decía alguna vez que los de la legal asamblea nacional elegida en el 2015 comenzaron a perseguir a un poco de bandidos, a un poco de ladrones porque eso no tiene otra palabra y que ahora con la ilegal asamblea que se formó encabezada por jorge rodríguez cogieron a esos bandidos que estaban siendo perseguidos por la legal asamblea del 2015 y entonces ahora los volvieron honorables parlamentarios honorables diputados honorables representantes de la asamblea nacional entonces los bandidos pasaron ahora a perseguir a los que los estaban persiguiendo entonces Causa mucha curiosidad que ellos hablen de que los, los están encochinando por traición a la patria y por eh, manejar eh, dineros que ellos no deben manejar. Bueno, en fin, o sea, lo que ellos estaban haciendo antes, ahora se lo van a achacar a los otros. Otro de los solicitados de en detención es José Figueredo Márquez, secretario, y Luis Alberto Bustos, subsecretario de la Asamblea Opositora. Ninguno de ellos se encuentra en Venezuela. Hay que aclarar. Eso les toca hacerlo porque si ellos colocan un pie en venezuela son pan comido esto tiene una trama que va cogiendo fuerza y vamos a mirar por dónde va a coger la fuerza pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like Activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque, gracias a ustedes, seguimos siendo aquí los número uno de las noticias de Venezuela y parte del mundo que tanto nos interesa. Ahora, el pronunciamiento de Estados Unidos por medio del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, comentó sobre las órdenes de aprehensión en Twitter y aseguró que su país está del lado de los que defienden la democracia en. En Venezuela o sea palabras más palabras menos ellos siguen apoyando a la oposición así no esté Juan Guaidó añadió que los ataques a la oposición incluidos miembros de la asamblea impiden soluciones democráticas todos los esfuerzos deben estar enfocados en crear un camino para elecciones libres y justas en el 2024 ¿Qué es lo que se está pretendiendo en este momento? Porque qué sacamos que el, el próximo año haya las elecciones en Venezuela si van a seguir enfocados en hacer arbitrariedades, en buscar falsos positivos en encarcelar a los que pueden tener la opción de llegar a, a reemplazar a Maduro en la presidencia pues o sea no va a ser una cosa lógica y eso es lo que está aquí aclarando Estados Unidos que si ustedes quieren eh, que esto tenga un feliz término, tenemos que dejar que esa asamblea que eligió el pueblo en el 2015 también tomen sus propósitos, sus proyectos y que si hay algo que discutir se discuta en una mesa pero que no ataquen a la oposición por medio de eso donde los miembros de la asamblea pueden caer encarcelados porque eso van a impedir las soluciones democráticas y dice vuelve y aclara todos los esfuerzos deben estar enfocados en crear un camino libre para unas elecciones transparentes y justas en el 2024 la nueva presidenta de la asamblea opositora figuera declaró que la orden del fiscal afianza la decisión de la junta directiva de estar en el exilio no tienen otra opción si pretenden hacer acciones contra la directiva ilegítima AN, asamblea nacional no van a poder y seguiremos con más fuerza brindando acciones fue lo que dijo la nueva presidenta recordemos que el pasado 30 de diciembre fue designada la nueva junta directiva cuando los ex diputados de la asamblea opositora votaron a favor de la eliminación del gobierno interino liderado hasta ese momento por juan guaidó propusieron crear en reemplazo una comisión encargada de administrar los activos del país en el exterior manteniendo las juntas ad hoc oígase del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA que controla a y una refinadora con sede en Houston. De acuerdo a los cálculos ofrecidos por... Tarek William Saab, el fiscal arrodillado, el monto de los activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados en el extranjero pudiese ubicarse por encima de los 30 mil millones de dólares estadounidenses. La asamblea nacional elegida por voto popular en el 2015 funciona aunque sea de manera simbólica ya que según la ley venezolana su mandato terminó en el 2021. Sin embargo, los opositores, muchos de ellos en el exilio, no reconocen como legítimas las elecciones del 2020 en las que el gobierno recuperó el control de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. De esa manera, Estados Unidos ratifica su posición. El portavoz del Departamento Americano emitió un comunicado en el que reconoce como única institución legítima a la asamblea electa en el 2015 vuelvo y repito esa asamblea perdió su poder en el 2021 después de que nombraron a la ilegal asamblea nacional presidida por jorge rodríguez ellos tienen el poder en venezuela pero a nivel internacional la asamblea de jorge rodríguez no tiene ni voz ni voto la única que tiene es la legítima electa del 2015 y el cual respalda la, de, la decisión de eliminar el gobierno interino y crear una comisión. Si ellos lo ven prudente, es lo que dice Estados Unidos, si ellos lo ven prudente de que Juan Guaidó salga y entre una nueva directiva, ellos respetan eso, ellos siguen esa po, a, apoyando a la oposición que quiere darle la vuelta, darle el cambio a Venezuela. Estados Unidos no reconoce y no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, ya que viene con muchas falencias y vale la pena recordarlo, que es un reemplazo a la maldita sea cuando muere Chávez, unas elecciones fraudulentas cuando él vuelve y se reelige, y lo demás lo saben ustedes, Blanco es, gallina lo pone, se frita y se come, ahí les dejo esa perrita hasta una próxima oportunidad.